En este video te daré un ejemplo para que la discriminación no sea una de tus estudiantes. Voy a dar inicio al nuevo periodo académico. Espero con ansia el grupo nuevo de estudiantes porque voy a aprender mucho de ellas y de ellos. Llego al salón 10 minutos antes de iniciar la clase para tener todo listo, pero veo el salón vacío. Miro en el horario que me entregaron en la facultad para verificar si estoy en el salón correcto y si estoy en el lugar indicado. Tengo mis marcadores, mi borrador, la lista de asistencia, todo listo en la mesa del profesor que tradicionalmente está cerca del tablero, lejos del grupo. Pasan 5 minutos de inicio de la hora de clase y aún no ha llegado nadie. A los 10 minutos... Llegan tres de los estudiantes al salón de clase, de 30 que estoy esperando. Dicen buenas noches y se sientan. Durante los 10 minutos siguientes va entrando poco a poco un grupo más grande de estudiantes. Decido entonces iniciar la clase. Mi nombre es Paola Sáenz. Soy licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ya que está la mayoría del grupo, es momento de dar inicio a nuestro trabajo académico. Lo primero que me gustaría conocer es cuáles son sus nombres, cuántos años tienen y qué es lo más difícil por lo que han tenido que atravesar en su proceso de formación profesional hasta ahora. Me gusta aprenderme los nombres de los estudiantes. Cuando ellos mencionan sus dificultades, para mí es fácil asociar su rostro con la dificultad que presentan y sus nombres. Aprovecho entonces los marcadores para ir escribiendo en el tablero las dificultades e ir identificando la frecuencia con que una dificultad se va presentando varias veces. Pregunto a mis estudiantes quién quiere ayudarme a escribir algo en el tablero. Alejandro voluntariamente decide acompañarme. Le entrego a Alejandro el marcador y el borrador y le pregunto al grupo cuál es la frecuencia con la que cada respuesta se repite. Alejandro escribe al frente de cada dificultad la frecuencia con la que cada respuesta se repite. Y al final, incluyo mi problema porque yo también hago parte del grupo. En este caso, mi problema es que no todos llegan a la hora de inicio pactada, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos disponible para lograr los objetivos planteados en el curso. Pregunto al grupo ¿cuál es el porcentaje de cada respuesta en relación con las respuestas totales del grupo? Puedo decirles que si quieren pueden trabajar en parejas. Cuando empiezan a dictarle los resultados a Alejandro, les pregunto cómo hicieron para calcular esa respuesta. Y entonces Alejandro escribe en el tablero el cálculo que una de sus compañeras le indica. Enseguida le pido a Alejandro que haga una representación gráfica de esos resultados. en invitar a los compañeros de grupo a ayudarle a Alejandro porque siempre son bienvenidos a participar. Este ejercicio cubre varios frentes que te quiero enunciar. Primero, caracteriza al grupo desde sus mayores dificultades en el proceso de formación profesional, lo que me permite identificar obstáculos para tenerlos en cuenta en la organización de grupos de trabajo, en la organización de tareas o en las evaluaciones. Segundo, Promueve la participación de la totalidad de los estudiantes. Tercero, en la medida en que ellos van participando, facilita al profesor la memorización de los nombres. Cuarto, permite la resolución de conflictos sobre aquello que impide el desarrollo normal del curso. Es el momento de lograr acuerdos. Uno es la hora de inicio de las clases y, por supuesto, ¿qué pasa si estos acuerdos se incumplen? Quinto. Evalúa el nivel en el que el grupo recoge, sistematiza y grafica información. Dependiendo de la estructura curricular de la cual hace parte mi curso, tendré tiempo o no de aplicar un test. Si este curso tiene, por ejemplo, solo una hora de encuentro presencial, seguramente no alcanzaré a aplicarlo y lo dejaré para la siguiente sesión. El test consiste en un conjunto de preguntas que empieza por en el ejercicio anterior, ¿dejaste de mencionar algo que consideras una dificultad en tu formación profesional? Puedes decirlo ahora, te garantizo confidencialidad. El resto de preguntas de la segunda en adelante deben darnos una idea a nosotros como profesoras y profesores del nivel de desarrollo de competencias relacionadas directamente con el saber disciplinar que trabajaremos en el curso. Hacer preguntas similares a las del examen final es una muy buena estrategia para ir evaluando cuál es el nivel de desarrollo de competencias sobre las que vamos a trabajar en el curso. Esta herramienta es muy útil en el proceso de formación profesional. Cuando llego a mi espacio de trabajo y sistematizo esta información, puedo notar lo diverso que es mi grupo tanto en lo humano como en lo cognitivo. A partir de ahí, podré hacer ajustes a la estrategia de evaluación del curso. Dependiendo de las respuestas, sabré en dónde necesito trabajo en profundidad. Asimismo, debo redefinir las tareas que les voy a asignar en su tiempo de trabajo independiente. Tengo claro que todos aprendemos de manera distinta y en distintos tiempos. Así, no voy a incluir a discriminación dentro de mi grupo de estudiantes. ¿Qué otras estrategias conoces para caracterizar el grupo y adaptar tu plan de clase? Gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.